¿Cómo pueden construir su propia máquina de Ice Cream Rolls? Sí, family, hoy les vamos a enseñar cómo preparar esta máquina de nieve de Ice Cream Rolls porque en el video pasado preparamos unas nieves muy, muy sabrosas, bueno, algunos no tanto, de chetos con chicharrones, unas de donas y unas de hamburguesas con queso. Uh, si no han visto ese video aquí abajo, se los dejo en la descripción. Así que muchos de ustedes en ese video me dijeron ¡Gusty! ¿Por qué no nos enseñas a hacer esa máquina de nieve? Así que hoy les voy a enseñar esta cosa Cómo la pueden hacer, pero no se preocupen si no la pueden preparar o construir, les voy a dar otras opciones Let's get started baby Lo primero que tenemos que hacer es conseguir Estas bebesotas Que son unos moldes para pasteles Está muy grande, creo que esta es De unos 16 por 2 Me imagino que son pulgadas 16 pulgadas por acá Y 2 pulgadas por acá Y esto los puedes encontrar en los lugares donde venden cosas Para repostería y todas esas cosas ¿ok? También es muy necesario Estas espátulas de Acero, es muy importante que ustedes tengan de estas, pero que sean de acero inoxidable, porque si no, se van a oxidar y se van a hacer amarillas y feas, y eso es muy venenoso para tu cuerpo. Y esto se usa para machacar la nieve, así. Ahora, esta cosa se ve muy sencilla, muy chafa, la verdad. No tiene presentación para una fiesta o algo así. Así que nosotros fuimos con un carpintero y le dijimos, ¿Nos puede hacer una cajita para esta cosa? Y dijo, ¡Claro que sí! Usó madera que le había sobrado por ahí y nos hizo esto. ¡Wow! Vean esta caja, family. Está muy bonita. Es de triple I, pero es, tiene un acabado muy bonito, muy lisito. Tiene unas bisagras aquí porque se puede abrir... En realidad no hace ese ruido, vean. Está muy muy suave. Y aquí adentro tiene unas maderitas que están sueltas. Nosotros las pedimos así porque se las podemos quitar si queremos. Y es para que sostenga esta cosita aquí y no se mueva. Ahora aquí se le pone toda la magia. Eso es lo que hace que esté muy muy frío. Y le cerramos. Y aquí encima le ponemos esta charola. O este molde Ahora, ¿por qué construimos nuestra máquina de Ice Cream Rolls? Muy sencillo, porque las máquinas reales de Ice Cream Rolls Cuestan más de 2 mil dólares Estas cosas me costaron como 300 pesos cada una Y la caja me costó como unos 500 o 450 pesos Pero si tú tienes un papá o un conocido que es carpintero Tal vez te puedes salir más barato Pero y ¿cómo funciona? Muy sencillo, solo necesitamos tres cosas Uno toallas limpias, dos, alcohol, y tres, hielo seco. Aquí está. El hielo seco es el mismo hielo que usan los paleteros que van que en la calle, que están vendiendo paletitas heladas. Es un hielo que hace que todo esté frío. Bueno, pues es hielo seco que previene que las otras paletas se derritan, porque el hielo seco no se derrite, nada más como que se evapora. Aquí tengo un pedazote y es muy importante que usen guantes como estos, sí, porque es muy, muy peligroso. Y si ustedes lo tocan así con sus manos, se pueden quemar, les puede matar aquí su pielecita bonita y duele mucho, mucho, mucho. Así que solo adultos. Vean eso. Woo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra cajita o máquina de hielo Y vamos a usar aquí el centro Es muy importante poner unas toallas Así que vamos a poner unas toallas para levantar más este asunto Woo. Uh, ¡Listo, family! ¡Vean eso! Súper, súper sencillo ¿Quién sabe poner toallas? Yo sé poner toallas Agarramos nuestro hielo seco Vamos a abrir la, la bolsa Este hielo seco me costó como unos 65 pesos el kilo Y son unos 4 kilos y medio Vean este bloquezote, family Vean eso Lo vamos a poner aquí Muy peligroso No lo toquen con sus manos, family Ahora, a esto le tenemos que poner otra toalla Así lo vamos a cubrir. No doblen la toalla nada más así, con que tenga una capita delgadita. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque si no le pones toalla, así se va a escuchar esto. Hace una reacción química y no sé qué. Y family es muy importante que esta toalla esté seca, no le caiga nada de agua porque el agua destruye esta cosa y no queremos destruirla, queremos preservarla Ahora, esto poco a poco se va a hacer muy, muy frío, pero le vamos a ayudar con el alcohol. Yo compré vodka, ese chafa, como de 4 dólares. Nosotros no tomamos, lo compramos específicamente para el ice cream roll y nada más vamos a humedecer esta onda, así. ¡Woo! Que esté bien mojadita. Vean, vean todo ese humo, family. ¡Woo! Bueno, es de vapor. Ahora solo vamos a cubrir nuestra máquina así y le vamos a poner nuestra otra charola aquí encima. A veces se va a mover un poquito, así que no hay problema porque le vamos a poner unas toallitas aquí también. Sí, ponemos estas toallitas así y otra por acá y ya lo podemos sentar aquí. Y listo. Nuestra máquina de Ice Cream Roll. Ahora van a ver que poco a poco se va a empezar a congelar automáticamente. Ya está frío, vean esto. De hecho, si tú le raspas poquito, ya puedes ver hielo. Está, está bien loco. Ahora, right, family, después de unos 10 minutos queda así. Vean eso. Hasta se congeló todo esto de arriba. Vean esto. Tiene, Tiene hielito. Todo está súper, súper, súper congelado Y está listo para hacer nuestra mezcla de nieve, de vainilla Y si ustedes no quieren hacer esta máquina Solo pongan una toalla, un pedazo de hielo seco Otra toalla y luego un poquito de alcohol Y encima un sartén de acero inoxidable Para hacer los ice cream rolls fácilmente Solo ocupamos una lata de lechera bueno, esa es la marca, ¿verdad? Pero es leche condensada, azucarada. No, no me pagaron para decir esa marca. Una taza de crema para batir. Esta crema es como la misma para hacer crema chantilly o algo así, no sé. ¿Cómo le dicen ustedes, eh? Y también le vamos a poner leche, como un, la mitad de taza de leche. Yo estoy usando leche evaporada porque está más cremosita, más rica. ¡Pi! ¡Méscara, máscara! Y por último le vamos a poner lo especial Que es la base de todo Vainilla, nada más como una cucharadita O al gusto Y le hacemos ¡Méscara, máscara! Ah, ya casi se me olvidaba, nada más un poquito de sal Para resaltar esos sabores ¡Y listo! Ahora podemos hacer nuestros ice cream rolls Vamos a hacer algo sencillo como plátano Ponemos el plátano aquí, ¿eh? Tal vez unos chocolatitos, unos whoppers Y por supuesto nuestra mezcla ¡Uh! ¡Ay, qué rico! Y esto se va a congelar instantáneamente. No puedo creer qué tan rápido se hace. Y lo machacamos así. Vean qué rápido se congela eso, family. No puedo creerlo. ¡Estamos en vivo! Ustedes pueden usar todos los sabores que ustedes gustan. Puede ser fresas, con leche, puede ser lo que sea. Vean eso, ¿a poco no se les antoja, family? ¡Woo! Ya por último lo vamos a esparcir delgaditamente. ¿O delgadamente? <ríe> Queremos una capa muy delgada, ¿ok? La verdad, esto está perfecto para las fiestas. O si no, ahí cuando quieres andar, como hacer algo especial para alguien especial. Y ya nada más le vamos a hacer el ice cream roll así. Vean eso. ¡Woo! Vean eso, family. Está muy, muy bonito los rollos. Vean qué cremoso está. Vean eso. Oh, my goodness. Vamos a probarla. Mmm, oh, Wow. No, manchen. Family. Oh. Ice cream roll. En el último video les enseñé cómo preparar esta máquina. Vean nada más, una máquina para hacer ice cream roll recién hecha. Bueno. En casa Porque muchos de ustedes me la pidieron Así que hoy vamos a preparar más ice cream rolls Si no has visto el primer video de ice cream rolls Donde hicimos de chetos y de chicharrón Con hamburguesas Un chorro de cosas así. Pues aquí abajo en la descripción te dejo el video ese para que lo veas Pero hoy vamos a hacer tres tipos de ice cream rolls ¡Loco! El primer tipo de ice cream roll va a ser algo que a mí se me antojó un chorro Y si, sí, vamos a usar un flan napolitano Este lo compré ahí en el Oxxo Vamos a olerlo ¡Huevo! Esto, esto no se ve tan, tan bonito. No parece como un plan de neta. Pero bueno, yo creo que va a estar rico. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ah! ¡Uh! Ahí está el flanecillo. Ahora a este flanecillo le vamos a poner unos chocolates cranky. ¿Por qué? Porque ahí estaban. Los miré y dije, hay que ponérselos. Vamos a ponérselos a aquí. ¡A la loco, a la loco! Y ahora aquí tenemos nuestra mezcla de helado que preparamos. Si quieren ver todo ese video de cómo se hace todo esto, aquí abajo en la descripción te lo dejo todo, ¿ok? Vamos a ponérselo aquí. Oh, ¿A poco no han visto estos videos y se les antoja un chorro? Ahora lo vamos a partir así nomás. ¡Vean eso! ¡Ya se congeló! Déjame saber aquí en los comentarios si a ti también te gusta el flan. El flan napolitano o el flan... Samaritano, ah, ese no existe ¿eh? Ahora lo vamos a esparcir así Más bien parece puré de calabaza esto Ok, fami, ahora hay que quitarle estos rollos Y es muy fácil, nada más lo agarras de aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Flan rollos! Yeah. <risa> está bien duro esta cosa, está bien duro Sí sirve en nuestra máquina Ahora agarramos nuestro vasito y lo vamos a poner aquí Son tres rollitos, de suficiente para un antojo no tiene que ser tan grande esta porción. ¿Ustedes creen que va a ver rico esto? Déjame saber en los comentarios. El número uno es sí o no. Vamos a probarlo. Ay, uy, ¡ah! está vivo. Vamos a ver si está rico esto. Ice cream rolls de flan napolitano con cancranky. No te pases. Está bien bueno. No, wow, yo soy fan del flan, el loco en helado, es otro rollo, ellos los crankies como que le dan un, un crunchy así bien rico, aprobado por el gusi! Número 2, la, la vez pasada hicimos un ice cream roll de chetos con queso, y la verdad está muy loco y supo bueno, todos lo probaron, Arturo lo probó, Toño lo probó, Vero lo probó, todo les gustó. Entonces dije, ¿por qué no usamos algo salado otra vez? Y vamos a usar una maruchan. <risa> una maruchan, ¿cómo le dicen ustedes? ¿eh? ¿Sabes qué? No le vamos a poner las verduritas. No queremos verduritas. esas son para Ravana. Ok, vamos a abrir el vaso así. Vean, vean esta maruchan. ¿Esto es todo lo que te dan? ¡Wow! Vamos a quebrarlo un poco aquí. ¡Ah, ah, ah! Maruchan Maruchan Recuerden que ustedes son los que nos sugieren estos ingredientes Así que acá abajo en la descripción Dame tres ingredientes que locos O tal, tal vez que sean buenos Que tú quieres ver aquí en esta sección De Ice Cream Rolls Mmm, vainilla Mira Maruchan de pollo con vainilla ¿Cómo la ves? ¡Qué loco es esto No te pases No sé no sé, pero tengo fe. Tengo fe en la maruchan. Los esparcimos muy bien, así. Queremos algo delgadito para hacer nuestras ice cream rolls. Ok, ahora lo vamos a sacar. ¡Qué fix! ¡Rale, rale, pale! ¡Rale, rale, pale! Miren, miren cómo... Ok, lo vamos a poner en el vasito. Vean esos rollos perfectos, eh. Perfectos rollos. Es como una cena con postre a la misma vez. Hungry man. Pues huele a vainilla. Con pollo, Vamos a ver. Wow. O sea.. No sabe apoyo. Lo tienes que probar, lo tienes que probar. No, ¡Pruébalo, Arturo! ¡Pruébalo! ¿Qué tal, qué tal, eh? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¡Está bueno! ¡Está bueno, baby! ¡Baby! ¡Ven acá! ¡Tienes que probar eso! Tienes que probar, pero no sabe... qué es. No. Tienes que probar sin saber qué es, primero. Es sopa maruchan. No está mala, ¿verdad? ¿eh? ¿Le está gustando al bebé Jairo? No, Jairo, no. Para los que no saben, estamos embarazados. Bueno, Vero está embarazada. Maruchan, ¡claro que sí! ¡Pasa! Ok, número tres. Sí, número tres. Mano, bueno, estos son seis, ¿verdad? Número tres. Vamos a hacer algo de refrescante que todos tomamos cuando vamos a los tacos. Es una rica Coca-Cola. ¿Tú crees que funcionará? Yo creo que sí, ¿no? He probado como Dr. Pepper o tal vez como otras sodas como Root Beer con helado Pero Coca-Cola yo creo que también va a funcionar, no sé, algo siente Pero para hacerlo más mexicano, le vamos a poner pelón, pelo rico No me pregunten a quién se le ocurrió esto, no me pregunten, es nomás pasó Ok, vamos a ponerle un poquito de nuestra nieve aquí en el centro Y por supuesto nuestra Coca-Cola Híjole, oh no ¡Oh, yes! ¡Helado de Coca-Cola! ¡Helado de Coca-Cola! Vean eso, es súper rápido. Estamos en vivo, esto es en vivo y directo. Vamos a esparcirlo muy bien. Así. ¡Híjole, tú qué crees de esto! ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, tú, tú, ti todo te gusta. Ok, ahora le vamos a poner nuestro pelón, pelo rico. En el medio. Ok, vamos a hacer los ice cream rolls. Sí. Se están rollando, Pamela. Se están rollando. Uh -huh. Es un rollote de diabetes. Vamos a agarrar nuestro ice cream roll. Ahí tiene, vean el, el pulparito. Ay, pero esta cosa se desbarata. Uh -huh. Hay que probarlo de aquí. Una, dos, tres. ¿Qué onda? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ok? Wow. ¡No manches! Es como cuando vas a, a 7-Eleven y agarras una... Una... Frozen Coke, así con hielito. Pero sabor a vainilla. ¿Sabes como soda Coca-Cola con vainilla. El chilito. ¡Oh, no! Está muy bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se cae aquí? ¿Eh? Wow, family, este es mi favorito No inventen Arturo, lo tienes que probar Tienes que probar ese rollo, bro ¿Qué tal, qué tal? Oh, está helado. Estoy bien helado, dice Pero está bueno, ¿sí o no? Está bueno ¡Woo!